Bienvenidos al día el informativo de la televisión universitaria arrancando una vez más aquí con la apuesta informativa noticias del ámbito universitario y también lo que ocurre en la sociedad vamos a compartir varios temas en la jornada de hoy y ya empezamos de esta manera. Antes te recuerdo que podés seguirnos en todas nuestras redes sociales y en la página transmedia.unam.do.ar donde no solamente tenés la mediateca, sino también nos podés ver en vivo a través de streaming. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos con todo el desarrollo para hoy. aquí en Al día y la musiquita me recuerda a, una la, a uno de los segmentos que tenemos en Al día que es cultura vial eh, pero hoy vamos a estar entrevistando a Claudio Lanús director del canal eh, pero también es docente en la carrera de técnico en seguridad vial eh, así que vamos a estar charlando con él acerca de esta carrera tan interesante y tan importante y también acerca de la participación que han tenido estudiantes de esta carrera eh, en un concurso que ya nos va a estar comentando Claudio. Así que, bueno, te damos la bienvenida, Claudio. ¿cómo bueno, estás? Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que eh, muy contento de, de poder contar esto, ¿no? Eh, por ahí, yo no sé si todo, todos saben de qué se trata un poco este espacio de cultura vial, ¿no? Que, que si bien es un espacio de la tecnicatura, cumple un rol muy importante porque, bueno, una de las principales causas de muerte es el tema del, del, del tránsito, ¿no? Eh, el tema de la inseguridad vial o esa cultura vial que tenemos desde hace eh, mucho tiempo, ¿no? que, que es tan, tan peligrosa ¿no? para, para circular en la vía pública. El tema es que dentro de, de una materia, que es la que yo tengo en, en la Tecnicatura, que es Educación Vial, este, trabajamos con esta cuestión de los medios, ¿no? Y, y bueno, generamos este espacio que es Cultura Vial un poco para, para trabajar esa, la cultura vial, ¿no? en, en defensa de la vida, ¿no? Y en esta oportunidad este, me, me encargaron me encargaron los, los estudiantes, que son los responsables de sostener este espacio, que cuente un poco esta participación que van a tener de, de este concurso de Luchemos por la Vida, ¿no? que es un concurso en el que va a participar de este espacio. Porque hay muy pocos, muy pocos programas que se dedican a, a la difusión de, sí. de este tema, ¿no? Uh -huh. ¿Y ustedes van a estar participando, digo, en categoría con algún proyecto? Con Cultura Vial, justamente. Cultura, claro. cultura Vial. Que en realidad, Cultura Vial es este espacio que tenemos acá sí. dentro de, de Aldía, uh -huh. que es un espacio de, de televisivo, ¿no es cierto? Y después está eh, una hora de programa de radio, uh -huh. que tenemos en la radio y la universidad también, ¿no es cierto? Y es lo, lo particular que tiene esto es uh -huh. que los propios estudiantes de la, de la Tecnicatura utilizan tanto la televisión como la radio como un espacio de, digamos, de entrenamiento, por un lado, para el tema de, de la expresión mediática, de la sí. comunicación mediática, pero también es donde hacen sus trabajos prácticos, digamos, uh -huh. los trabajos prácticos de, de mi materia directamente uh -huh. se, se, se desarrollan en, en estos espacios. Claudio, tanto... ¿Y, ¿y cómo surge la idea de generar un espacio en los medios de comunicación, si bien está la carrera, pero digo... Claro, vos sos eh, profe de la Cátedra Audiovisual, ¿no? Pero, digo, generar un espacio dentro de la, de la televisión por, por esta falta justamente de, de contenidos de este tipo en la televisión, ¿te surgió la idea? Claro, en principio hay otra cuestión más de fondo, ¿no? Que tiene que ver, por lo general, cuando hablamos de seguridad vial, lo que se piensa es en el tema de la sanción. Uh -huh. Es decir, me pongo el cinturón porque voy a pasar claro. por un control policial, me, me saco el casco del codo, me lo pongo en la cabeza, cuando en realidad... Si vos eh, realmente querés cambiar las actitudes de la gente y que la gente tenga una responsabilidad en cuanto al cuidado de su vida y solidaridad en cuanto al cuidado de la vida de, de, de los otros que, que comparten el espacio público, este, lo haces por una cuestión de, de compromiso y de coherencia con claro. eso con esa idea, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco, eso ahí es donde entra la comunicación a cumplir un rol fundamental. Uh -huh. Es decir, porque ahí pasa, el que, el que se va a poner el casco, se lo pone el casco por, por ese compromiso y no por temor a la sanción claro. del control policial. Claro. Entonces, a partir de ahí, hablando con, con la dirección de la carrera, yo hago esta propuesta, ¿no? vinculando, hacemos un convenio con la, con la universidad, mejor dicho, hay un convenio marco del Consejo de Educación con la, con la universidad y dentro de ese convenio marco hay un convenio específico que integra ambos espacios. Y este, empezamos a, a, a avanzar con esto hace varios, varios sí, años ya, gracias. que vos, vos los conocés, conocés. Sí, sí. Y ahí hay dos, dos grupos, no, un grupo es el grupo que sostiene, casi una militancia, ¿no? que sostiene este espacio claro. durante medio año hasta que la, la camada que está este año cumplir, haciendo su último año de la carrera, que es después del receso sí. de, de, de julio, empieza a asumir la responsabilidad de, de, de, de participar también en este espacio. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, y eso ¿Y, es lo interesante. ¿Y cómo ¿no? ves la recepción del público también en, a lo largo estos, de Mirá, estos años? Eh, nosotros no, no tenemos ni noción del, del impacto <risa> que tiene <risa> claro, esto, sí. no solamente acá, porque nosotros vemos el impacto que puede tener en nuestras redes y claro. todo eso. ¿no? Pero estas chicas, digo chicas porque por lo general son chicas las que sostienen el espacio, están dando charlas en todo Sudamérica, en Latinoamérica, charlas de seguridad vial, el espacio de cultura vial tiene una circulación en principio en todo el país. Hay muy pocos espacios en el país que, donde se enseña esta carrera, ¿no? Sí. Y ahí, ahí estamos viendo imágenes, por ejemplo, perdón que cambie sí, el tema, ¿no? Sí. De una de las chicas que sostiene el grupo de durante mitad de año y una estudiante que, que está haciendo su, su trabajo práctico uh -huh. acá, ¿no es cierto? Entonces, Qué de bueno. esa forma van como integrándose sí. a este espacio. Pero digo, tiene un gran impacto a nivel, uh -huh. a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Y durante la pandemia, uh -huh. eh, gracias a que, a, que el, a que la pandemia nos puso, una de las pocas cosas buenas de la pandemia, ¿no? No, nos puso al alcance toda esta tecnología, hoy en día estamos comunicados con distintos lugares de, claro. de, del mundo, ¿no? Uh -huh. Y durante la pandemia hicimos entrevistas a... Sí, Colombia, siempre veo las la, la entrevistas muy, muy interesantes, sí, interesante. cada tema que aportan. Colombianos, mexicanos, sí, aprendemos siempre. Eh, españoles, sí. todo hablando sobre el tema Aparte de de conocer vial. también otras realidades de otros puntos de Latinoamérica, cómo se mueven en cuanto a las reglas, las normas de sí. tránsito y, sí, y sí, urbanas. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte de darnos cuenta que el problema es mundial, es sí. global. Es decir, no es solamente acá que tenemos un alto, alto índice de mortandad y de... Claro, de hecho fuimos conscientes de este tema en la pandemia justamente cuando vimos que descendían los casos de muertes por accidentes de tránsito sí. cuestiones asientos entonces decimos, bueno, es realmente tenemos que corregir algo porque sí, sí, sí. si no estar circulando implica bajar el, los números de accidentes y de muertes, algo estamos claro. haciendo mal, Sí, indudablemente. Sí, sí. Fue, ahí fue notorio, sí, sí, eso, sí, ¿no? sí. Totalmente. muy muy importante. Uh -huh. Claudio, ¿y sí. cómo, cómo es la proyección de esta carrera? Digo, son tres años, una tecnicatura. Sí, eh, hay una, una proyección muy interesante. En este momento está para el tratamiento eh, el caso de la licenciatura en seguridad uh -huh. vial que, que está a punto de tratarse dentro de la Facultad de Humanidades. Uh -huh. este, esta licenciatura tiene la particularidad que es totalmente a distancia uh -huh. y explico por qué. En casi todo el país hay Tecnicaturas en seguridad vial, como el caso de acá de, de Garupá, que hay una sí. tecnicatura, ¿no es cierto? Ahora, tecnicatura en seguridad vial también hay en Córdoba y en otros puntos del país, pero no la licenciatura. Entonces, todos esos egresados de las tecnicaturas eh, tienen la posibilidad, van a tener la posibilidad de, de alcanzar un título de grado a partir de esta eh, licenciatura que se va a dictar en forma virtual y a distancia desde eh, la Facultad de Humanidades. Eso en caso de bueno. que se aprueben, ¿no es cierto? Es muy interesante ¿y el campo de acción cómo trabajan y de qué trabajan cuando salen egresados de esta carrera? es amplísimo mm. porque lo, lo que dicen los estudiantes siempre ah vos estudias para inspector de tránsito y, <risa> sí. y no es, es una no pequeña es parte de, de... no esa, o sea, también podrían ser inspectores de tránsito, también pueden asesorar a empresas de transporte, a, a otro tipo de empresas, uh -huh. también este, pueden asesorar en todo lo que sean campañas de, de concientización, de comunicación, medios de comunicación. O sea, esa es la parte laboral, que, que, claro. el, que, digamos, la orientación laboral que, que trabajo yo, ¿no es cierto? Sí, sí. el tema de la toma de conciencia uh -huh. de la comunidad y, el, y el transformar la cultura. Sí. Porque es vital el tema uh -huh. de la transformación de la sí, cultura. sí, ¿no? sin duda. Bueno, Claudio, entonces bueno, eh, van a estar participando. ¿Cuándo es el concurso? Eh, eh, es en breve. Uh -huh. eh, ya se mandaron todos. Uh -huh, eh, no materiales. tengo la fecha exacta sí. para, de la de, digamos, de la definición del sí. concurso, pero ya hemos, eh, ya hemos enviado, digamos, Buenísimo. los segmentos televisivos, uh -huh. eh, el programa de radio también. Bueno, este, bueno esperemos que sea sí. la, por lo menos para visibilizar también el trabajo que están haciendo los el, chicos. ¿no? El hecho de que estén este, teniendo ser te que sean tenidos en cuenta sí. y que estén teniendo en cuenta este tipo de, de espacios que son re importantes. Sí. Acá se, se difunden los cortos de, uh -huh. de, de Luchemos por la Vida. Uh -huh. sí. Entonces, que es una organización sin fines de lucro y bueno que está en sintonía con lo que se quiere lograr. ¿no? Sí. Buenísimo. Muchas gracias, Claudio. No, gracias a vos, Florencia. Bueno, vamos a compartir una pausa y ya seguimos aquí con más en el día. Continuamos aquí en Al Día y vamos a meternos ahora en el mundo de la Facultad de Ciencias Económicas. Lo tenemos al doctor eh, Fernando González, él es secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Económicas justamente y nos viene a hablar acerca de eh, nuevas metodologías, herramientas para investigación dentro del ámbito de la Facultad de Económicas. Así que bueno, ya te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Flor. Bueno, comentarnos un poquito... Eh, estas herramientas metodológicas, si se quieren nuevas o que van a implementar, o que están implementando, ¿no? Estamos trabajando en eso. Uh -huh. Pensemos que en nuestra facultad en Económicas somos básicamente un grupo de investigadores en ciencias sociales, sí. donde a diferencia de los colegas de exactas, acá lo veo el ruso, sí. no tenemos laboratorios donde generar datos experimentales. Nuestros datos son típicamente observacionales, ¿sí? Entonces típicamente nosotros en Económicas trabajamos con datos cuantitativos, ¿sí? Vemos qué, qué tenemos y trabajamos con esos datos cuantitativos hay muchos casos donde, o temas, donde no hay datos disponibles. ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Dejás de trabajar en esos campos porque no tenés datos. Y acá cuento una, una pequeña metáfora que, que siempre se tiene en cuenta, que es la del borracho que busca sus llaves debajo de una farola. ¿sí? Cuando le preguntan, ¿por qué las buscas ahí? Dicen, no, porque acá hay luz. Una cuestión así nos pasa a nosotros en las ciencias sociales. Decimos, bueno, ¿qué temas se investigan? Y bueno, temas donde hay luz, temas para los cuales tenés datos. Y para los cuales no tenés datos, parece ser que no se investiga. Entonces, por esta problemática es que nosotros estamos tratando de incorporar todo este, este mundo cualitativos y metodologías cualitativas a las ciencias sociales. Y Vemos cómo podemos generar nuevas investigaciones en aquellos temas en los cuales no tenemos datos, nutriéndonos de los aportes cualitativos. Claro. ¿sí? Y, y en este sentido, los colegas de Humanidades tienen bastante más trayectoria y experiencia y es por eso que realizamos este taller con Lidia Schiaboni, uh -huh. que fue la disertante, que nos vino a contar su experiencia en el uso de estas metodologías. Uh -huh. ¿Y en temas, por ejemplo, de qué naturaleza o qué área eh, se quedan, por ejemplo, sin investigar o no sin investigarnos, sin recolectar todos estos datos? Un tema muy, muy importante y que en Argentina en general y en Misiones no hay datos uh -huh. es la pobreza rural. ¿sí? Uh -huh. Tenemos medición de pobreza para áreas urbanas. Por uh -huh. ejemplo, cuando se habla de pobreza en Misiones, estamos hablando de pobreza en la ciudad de Posadas. Claro. No sabemos qué pasa ni en Oberá, ni en Iguazú, uh -huh. y mucho menos en pequeñas localidades rurales o pequeñas localidades urbanas. Entonces, uh -huh. esos temas... Típicamente no se trabajan porque no hay datos. Y acá donde nuestros investigadores, varios profesores de la, de la facultad, quieren implementar esas metodologías cualitativas uh -huh. para generar datos ¿sí? o investigaciones en esos temas, uh -huh. en los que hoy en día no sabemos nada, estamos vacías. ¿Una herramienta cualitativa, por ejemplo, cómo sería? Uno que se usa mucho, por ejemplo, es el caso de entrevistas. ¿sí? Entrevistas uh -huh. semiestructuradas o en profundidad a ciertos informantes claves, ¿sí? claro. referentes de una localidad, dirigentes, uh -huh. vecinos, etc. Uh -huh. ¿Y eso están implementando ahora en el ámbito de la facultad? ¿Ya vienen trabajando? ¿Cómo, cómo es? Hay grupos que ya venían trabajando, ahora queremos impulsar esto uh -huh. a partir de, de trabajo en conjunto, por ejemplo, con Humanidades ¿sí? y reforzar estas metodologías cuáles para que estos investigadores puedan hacer papers y publicarlos en temas que hoy en día no sabemos qué pasa. Por uh -huh. ejemplo, la pobreza rural, que es esto que te comento. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Y esto es aplicado al ámbito solamente de los investigadores o para los estudiantes también? ¿Cómo es? Esto está abierto a, a docentes de la facultad, graduados, estudiantes, docentes y estudiantes de otras facultades. Uh -huh. Es bastante amplia la convocatoria. Uh -huh. Y bueno, está bueno también trabajar articuladamente con... Otras facultades, bueno, en este caso Humanidades, pero digo también pueden intercambiar datos con, con otras, ¿no? Se abre la, el espectro, ¿no? Se para abre trabajar. el espectro, exactamente, como te digo, Humanidades tiene más experiencia económica en claro. esto, entonces nos, nos nutrimos de ellos, pero a su vez nosotros le podemos ayudar a ellos en lo que es lo, lo cuantitativo, uh -huh. ¿sí? exacto, que nos puede dar un, un montón de información a nosotros, claro como hacer más interdisciplinario la investigación dentro de la UNAM. Uh -huh. ¿Y vos estás en algún campo de investigación actualmente? Sí, mi, mi agenda de investigación se enfoca en esto que es la inferencia estadística, es decir, cómo detectar y cuantificar relaciones causales entre fenómenos sociales. Como te decía al principio, típicamente no tenemos laboratorios uh -huh. en los cuales probar relaciones causales entre fenómenos, sino que tenemos que simplemente observar la realidad y a partir de ahí inferir. Uh -huh. Entonces yo trabajo en el desarrollo de estos métodos estadísticos. Es súper complicado, ¿no? Me imagino sin esos parámetros, eh, digo, es un poco más complicado que es tener tangible ahí, es ¿no? Es más complicado porque en el sí. fondo nunca podés estar seguro de que algo claro. causa otra cosa. Claro y entonces tienes que empezar a desarrollar un montón de métodos estadísticos uh -huh. que te ayuden a vos, a vos a tener más claridad sobre esas relaciones. Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo vienen trabajando las cátedras también con respecto a este tema? Bueno, lo, algo que queremos lograr es tratar de, de, de vincular más a los grupos de investigación sí. con las cátedras dentro de la facultad. Uh -huh. ¿sí? Típicamente son la, los mismos directores de proyectos los que dan clases, pero incorporar a los estudiantes uh -huh. dentro de esos proyectos. Uh -huh, uh -huh. Comentanos cómo viene trabajando eh, con las distintas, eh, las distintas materias, las distintas cátedras, eh, desde el ámbito eh, académico, investigativo, eh, porque no todas las, las carreras dentro de la facultad, digo, tienden a investigar, ¿no? Exactamente. A lo que nos pasa en Económica, que tenemos un, una gran mayoría de docentes y estudiantes de la carrera de contador público, uh -huh. que típicamente tienen un perfil bien profesional. ¿sí? Uh -huh. Entonces, para ellos la investigación quizás no sea tan interesante, uh -huh. en cambio, tenés después gente de Administración Economía, uh -huh. donde la investigación es quizás una de las salidas laborales más importantes dentro de su espectro profesional. Claro. Entonces, tratamos de reforzar la investigación en esos campos, ¿sí? uh -huh. economía, administración, y al mismo tiempo tratar de invitar o impulsar a los estudiantes y docentes de contador a que traten de, de vincularse más con los uh -huh. equipos de investigación. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es algo que queremos mejorar dentro de la facultad, sí. nuestros indicadores de investigación. Uh -huh. Este taller que estuvieron realizando, eh, bueno, la, la, la tuvieron como referente a Lidia Esquiaboni, que es una referente en investigación con muchísima trayectoria. Digo, ¿esto, ¿cómo ha sido la elección de ella o eh, vienen ya fijándose para que alguien, algún referente de humanidades eh, esté presente? Perfecto. En este caso, nosotros con, con todos los secretarios de ciencia de, la, de las facultad mm. tenemos un grupo y nos solemos reunir. Sí. Yo la consulté a Beatriz Rivero, que es la secretaria de ciencia de la Facultad de Humanidades, sí. le pregunté a quién me podía recomendar justamente para trabajar mm. estos temas, cuáles y ella fue quien me recomendó a, a, a Lidia, y bueno, Lidia por supuesto aceptó hoy. Uh -huh. Buenísimo, así que, bueno, están encaminados entonces en una nueva herramienta metodológica, si se quiere, ¿no?, para investigación. Exactamente, poder hacer investigaciones en campos donde típicamente no se hace nada porque no hay datos. Así, ah, ya no, <risa> <risa> básicamente. Sí, sí. Sí. Eh, ¿Y cómo lo tomaron los estudiantes también y los docentes al, al tener en contacto con, con este tema? No, bien, hubo, hubo bastante convocatoria. La participación, sí, sí, de parte de estudiantes uh -huh. están muy interesados, especialmente estudiantes de los últimos dos años, cuarto y quinto año, uh -huh. que están ahí cerca de hacer la tesis o están participando en la investigación y quieren saber un poco más, bueno, ¿qué es hacer en un paper?, pero cómo publicar, uh -huh. qué puedo hacer, qué puedo aportar. Claro con ganas de aprender, bueno, ahí participo. Uh -huh. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Fernando, por comentarnos esto y, bueno, esperemos que, que siga su curso. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, compartimos una pequeña pausa en el día y ya venimos. Bueno, muchísimas gracias. No. vamos aquí en Al y vamos a hablar ahora de la presentación de un libro eh, que ha tenido mucha repercusión. Eh, estoy hablando eh, de Epidemiología socioambiental en tiempos de COVID y vamos a entrevistarlo a Jorge de Schuster, eh, a cargo justamente de, de este libro, también eh, compartido con, con otros autores. Así que bueno, ya te damos la bienvenida Jorge. Buen día. Bueno, gracias a vos, a tu audiencia. Bueno, muy interesante la verdad y contanos un poquito de qué va este tema de, que ha generado bueno, mucha repercusión porque en estos tiempos de pandemia justamente ha surgido el tema, ¿no? Bueno, sí, es, es el resultado de un trabajo de agrupamiento de investigadores de distintas universidades de la región, uh -huh. en nuestro caso en particular con eh, gente de la Universidad de Santa Catarina, la UNO de Chapecó y de Paraná, la Universidad del Oeste de Paraná, así como también gente de la Universidad de Chuquisaca en Bolivia y la participación de nuestra universidad. Entonces eh, acordamos preparar materiales que sean resultados de experiencias o análisis y reflexiones del impacto del COVID, no solo desde la perspectiva biomédica, sino también de una perspectiva más amplia que es la visión socioambiental así que de eso surge este libro uh -huh. un poco en portugués y un poco en español este, y que está registrado en la editorial de en Brasil en la, que es una editorial que nuclea a todas las publicaciones de las universidades uh -huh. y en esa red en particular trabajamos con la UNO uh -huh. Y este parámetro socioambiental que ustedes tomaron como eje, ¿qué abarca? ¿Qué, qué um, investigación abarca? Bueno, el abordaje socioambiental de los problemas de salud eh, tiene dos, dos líneas, ¿no? Una, un abordaje sistémico que va dirigido, en el caso del COVID, uh -huh. al agente etiológico, al virus, al SARS-CoV-2, a las vías de transmisión, a su impacto en las clínicas, uh -huh. etc. Y tiene otra vía, que es mucho más amplia de abordaje, que es el tema de la participación de la comunidad, uh -huh. es decir, aspectos que tienen que ver con esto que haces vos, el enfoque mediático del problema, la situación el impacto en lo económico, el impacto en lo cultural, en las reglas de convivencia, e incluso en, en los aspectos políticos, etc. Uno trata del abordaje socioambiental, no solo describir de lo que ocurre, sino que también tratar de comprender, conocer, e incluso tratar de predecir ¿no? algunas de las consecuencias o el impacto que, que tiene un hecho como, como una pandemia. Así que es bastante amplia la, eh, todo el, el tema de investigativo ¿no? en este caso. Sí, es, es tan amplia como podría ser que no, nos tengamos que vincular y trabajar en conjunto con investigadores de la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales uh -huh. y por ahí la fortaleza nuestra en exacta sobre todo en las carreras de salud ...que es el abordaje biomédico. Uh -huh. Para obtener esta, este material, para los interesados, ¿pueden conseguirlo? Sí, es un libro electrónico, uh -huh. está está disponible... Uh -huh. ...está teniendo bastante trascendencia acá en nuestros países... Uh -huh. ...en la zona de frontera sí. de nuestros países. Tuvimos también una entrevista con Telam para uh -huh. eh, analizar esta mirada... ...que siempre es más limitada de, de lo que ocurre en la frontera. La vida, las relaciones de frontera difieren mucho de lo que ocurre en el país central ¿no? sí. y, y tiene aspectos que lo hacen muy particulares y en un caso como en una pandemia donde muchas medidas van orientadas a limitar, sí. condicionar, regular la circulación de las personas, los bienes y los servicios, esto genera complicaciones y bueno, que, que tienen algunas características propias de nuestra cultura, de nuestra uh -huh. situación territorial. ¿Cómo se vivió la pandemia justamente en este contexto de frontera Brasil, Paraguay, Argentina? ¿cómo se hicimos, hicimos también dentro del libro un trabajo con la gente de en la triple frontera. Uh -huh. o sea, sí. Iguazú, Fos, este, Ciudad del Este y en particular se hicieron encuestas uh -huh. cómo percibía eh, la población este, eh, aspectos que tienen que ver con el rol del, de los gobiernos, aspectos que tenían que ver con su economía en lo personal, aspectos que tenían que ver cómo percibían la situación en términos sanitarios. Y uno ha observado que inicialmente digamos, fue, eh, fue aceptada uh -huh. y reconocía la importancia de algunas de las medidas sanitarias. Y la gente ya entendía que esto iba a impactar en lo económico y, por supuesto, también en lo social. Uh -huh. Y uno ve, ¿no?, con posterioridad, en análisis posteriores, eh, ya un poco un rechazo y un sí. cansancio sobre, la, sobre las medidas. Sí, Algo sí. que un poco en, en la cultura de la gente, en el conversatorio, en grupos, etc., se, se observa también. Este, posiblemente lo más duro es este, entender... Eh, algo que sabemos también, está muy reconocido, es la, la multiplicidad de factores que intervienen uh -huh. ¿no? en el impacto posterior de una pandemia. Generalmente nos centramos en la mirada clínica o médica de pensar que la vacuna iba a solucionar la panacea, todo el problema todos la, los aspectos vinculados a la pandemia. Y posiblemente muy, muchas de las consecuencias que visualizamos hoy uh -huh. y que son críticas y están en los medios, como la exacerbación de la violencia o el impacto en lo económico, tenga, tenga que ver también con muchas de las consecuencias y decisiones que van vinculadas al abordaje de una pandemia en el nivel superior y mayor de la política. claro Aparte es el rasgo de cada país, digo, característico de cómo se ha abordado la pandemia, porque cada, frente a un mismo virus, cada país arbitrariamente ha tomado decisiones de acuerdo a a normas X, que bueno, fue todo muy trabajado, muy sobre la marcha, ¿no? Eso es lo curioso por ahí de cada... Bueno, una pandemia es, es como pensando otros desastres naturales, un tsunami sí. este, o un terremoto. Uno cree que puede estar preparado, uh -huh. pero según las características de, de, del evento, este finalmente uno eh, se da cuenta que es, es débil y siempre claro. son insuficientes algunas de las medidas. Posiblemente esta pandemia haya sido en, en este ciclo el evento asociado a un agente biológico, ¿no? a un virus de mayor eh, trascendencia de impacto ¿no? y con lo cual a pesar de los recursos, las tecnologías, etcétera, esto impactó ¿no? de, modo, de modo negativo para las economías y para, y para la política también uh -huh. de los gobiernos que, que deben gestionar. Por supuesto, que nosotros también lo destacamos en el libro, que sociedades preparadas en términos de desarrollo y economía pujante claro. o potente, esto es menos visible y en las sociedades menos desarrolladas o sumergidas o con grandes grupos de población en condiciones de vulnerabilidad, esto se vuelve mucho más grave y se exacerba. Y aún se exacerba más cuando vivís en zonas de frontera donde estás condicionado ¿no? por tu vinculación con afectos, actividades laborales, claro. etc. Y bueno, y te cierra la frontera. Claro, esa es otra cuestión también, la parte emocional, que, que mucha gente fue afectada por, por ese... Por sí, ese estado, el, sí, uno está ahora analizando eh, una nueva enfermedad mm. asociada totalmente al COVID, que es el post-COVID. Sí. Ya no es el virus mm. el que produce el post-COVID, sí. sino que son las consecuencias... Mm. De, la, de, de lo que ocurrió con el virus y sus eh, posiblemente sus secuelas uh -huh. o su impacto que altera aspectos físicos, ¿no? lesiones que quedan, y aspectos psíquicos uh -huh. que tienen que ver con conductas, estados de ánimo, socializas Y ni que hablar del de aspecto social, ¿no? sí, cómo uh -huh. cambiaron cosas y se modificaron. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias Jorge gracias por este tema tan interesante y bueno, eh, no sé si querés recordar alguna página donde podemos encontrar el libro. Eh, yo creo que está la, eh, uh -huh. nosotros colgamos la página de la Maestría en Salud Pública y Enfermedades Transmisibles, donde los autores brasileros también son uh -huh. partícipes acá en la UNAM, uh -huh. así que este, poniendo el nombre de... En portugués, ah, este, eh, también se puede acceder. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias una vez más gracias por tu tiempo vos. y por traernos este tema. Muy bien. Bueno, compartimos una pequeña pausa en el día y ya seguimos con más. Estamos de regreso aquí en Al Día y te recuerdo una vez más dónde nos podés seguir a través de las distintas plataformas, las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en el eh, también en Facebook y en la página transmedia.unam.eu.ar. .er. ¿Cómo nos encontrás en las redes? Como UNAM Transmedia. Pones allí el canal de YouTube y estás, estás enterado de todos los contenidos que vamos generando aquí en la televisión universitaria. Bien, ahora vamos a compartir un informe que estuvimos realizando eh, para todos aquellos que por ahí no conocen este espacio, la Reserva Urbana Itá, es un espacio de naturaleza que reúne a más de 200 aves, a muchísimas especies arbóreas, eh, plantas, frutales y demás, que queremos mostrarte a través de este informe. Estuvimos realizando entrevistas a integrantes de, del COA, que es el Centro de Observación de Aves, eh, de aquí de la provincia de Misiones, que tiene es una de, una de las sedes porque esto funciona a nivel nacional. Y bueno, hoy queremos mostrarte y queremos contarte a través de esta nota, entonces, cómo funciona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 compartíamos entonces este informe que es el primero de una serie de informes que vamos a estar realizando que denominamos Desde Otro Lugar eh, porque son encuentros con investigadores de aquí del ámbito de la UNAM que están trabajando en distintos proyectos, así que este es el primero entonces de la serie de informes que vamos a estar trabajando y compartiendo con ustedes. Nosotros ya llegamos al cierre del programa Al Día, la edición de hoy. Que tengan una muy buena tarde, que pasen muy bien, cuídense y nos vemos. Chau, chau.